Hola, hoy es un día muy especial para mí, porque hoy es la inauguración de mi pues nuevo canal, es Lila Tochi. Ah, me puse mi cadenita de estrella que es este, algo característico de Lila Tochi. Ya estaba peiné, no mames. Hoy voy a brindar. Brindaré con té. Esta taza no importa. Voy a brindar con té es mi vicio no lo tomen el vicio no es malo pero es vicio voy a brindar por este canal que tenga un futuro próspero que traiga muchos seguidores y que prospere y que se hagan muchos años de esto y juntos crezcamos ¿Por qué no a su salud o a mi salud o a la salud de quien me esté viendo y quien me esté apoyando muchas gracias Sí, porque hay que ver, el primer juego que voy a jugar es Unreal, o Unreal como quieran llamarle, es un juego bien viejito, no sé de qué año es, creo que de los 90 o algo así, Este, que yo lo jugué mucho en mi infancia y me, me gusta, siempre me ha gustado mucho, es el primer juego de primera persona que jugué, este, yo se lo recomiendo, creo que hay nuevas versiones que no he jugado y son gratis de hecho, Batalla un poquito porque siempre lo juego en la computadora de escritorio, pero... vamos pues a ver cómo me va. Vamos a poner... Comenzar el torneo. Ahorita yo me voy a llamar... <risas> tu diosa. Sí. Si se fijan, está aprendiz, que es lo más bajo. Está iniciado y yo me voy a poner en ducho. Es que vendría siendo como normal. Entonces vamos a saltar el aprendizaje... Y vamos a ir directo con Don Blake. Este cachorro. Vamos a patearle el trasero a Blake. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Ya ves, ya ves, no puedo. ¿A dónde está? Vamos a saltar para allá. ¡Está! como que le falla un poquito aquí vamos a ver estúpido ¡Ah! <risas> uy si, sí, es tan fácil pues de hecho ducho es, es un nivel pues bastante elevado, no crean que es tan fácil y se puede obviamente pasarlo fácil si ya tienes un poquito de experiencia, sobre todo con los Primera persona viene el No te aquí Mira ¡Ah! ya me está bajando La sangre el cabrón Sigamos, sigamos Como que no me hallo Mucho con esta Lato A eso me refiero, miren sus pedazos, mírenlos. Ay, no, como jugué yo esto de niña, la verdad. Como jugamos esto de niñas, eh, mis hermanas y yo. Y nos encanta, no que nos encante la sangre, sino nos encanta. Este juego está muy bueno. Lo malo es que, pues, no tiene modo historia. De hecho, cambian de personalidad. ay ay ay, ay. Uy, es de mí un poco lentillo el juego o más que nada por el nivel que le puse está totalmente fácil lo lamento debería de haberlo puesto más fuerte pero es que no me hallo con esto y así les decía hay diferentes modos de juego que está el combate mortal que es lo que estoy jugando ya que pase algunos, alguna cantidad de, de combate mortal me va a abrir otra categoría que se llama dominación. Después captura la bandera que ese es el chido, la verdad es el que me gusta mucho. Este, también está la de asalto. Y al final te pone desafío que es lo mismo que combate mortal, nomás que es un como un nivel más elevado. Dijeras, está en ducho pero... O sea el nivel es mucho más alto y te salen monos diferentes. Ya no te sale el Blake. el Blake. El Blake es el número uno, o sea, bye. Gané. Ahora vamos a jugar el siguiente. Que es este. Aquí aquí van a tocar dos monitos, Gris y Caleb. Ahora les voy a mostrar qué otras armas hay. Ahorita, ¡ay! Esta, no, no sé cómo se llama, Se me Es demasiado horrible esto. A lo mejor porque está grabando, digo. O sea, no tenemos buen presupuesto ahorita como para... ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Oh, sí, no! muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere. Con un, un reforzador, qué vergüenza. Debería de darle a él, ¿no? Ese es un ataque súper poderoso de esta arma. Esta es la mejorcita. Creo. Y, ah, no, no, no. Esta, esta, esta. Esta, esta es mi favorita. De hecho, estaba en el otro nivel. Si se fijaron. ¡Pum! Vale, es como una escopeta de frente. le das con uno. ¡pum! Lo matas. Y con ese es de lejitos, ¿no? Todas las armas tienen dos disparos. Ya sé que no debería estar explicando esto, pero pues, es muy divertido. A mí me gusta. No, me mató Por andar de loco Va a morir estúpida Chris La mataré con un reforzador Ven aquí Me vengaré Me vengaré Me vengaré a... Estígame, ma... Ush. Y me dejó el arma chafita Chris Muere Perfecto Me vengué Vengué mi muerte mi muerte. <ríe> Ching. Ya no voy a decir groserías. De hecho, mi objetivo es no decir groserías, ¿verdad? No quiero que sea un canal así. Pero pues es que a veces, ya sabes. Uh, un vale. Un vale. Ya llevo más 6. Ahí, ahí abajito dice más 6. Llevo 9 matadas. Si, me, si no me equivoco, son 15 o 10. ¿Qué serán? ¡Dai! ¡No! ¡Ay! Son 10. Y gané. Mm, me siento un poco loca hablando sola aquí. Porque sé que no muchos van a aprender este video. Bueno, y esto fue el juego de un real Tournament, espero que les haya gustado, a lo mejor se aburrieron porque ya está viejito. Si les gustó el video, compartan, denle me gusta, ya saben, ¿no? Ya saben cómo es esto de YouTube. No se olviden de visitar mi otro canal que es Helen Korn. Adiós, estrellita.